Confiese tú lo confiese. No, yo no soy, yo no soy. ¿Seguro? Completamente. Uy, le pegó un Confío, cachazo. en los mío. Le dio un cachazo. Uh, esto no puede ser, mi pana. ¿Qué pasó? No, no sabemos, hermano. Le di un bajón feísimo de azúcar. De... Le di un bajón de azúcar, hermano. Le alumbro para que trabaje mejor de MS. No, no, tranquilo. Están en peores situaciones, no se preocupe. Ah, perfecto, perfecto. ¿Qué le pasó a Andrésito? No, no, no. Ah, la, la, la. Bien estimado, son únicamente mil. No, hombre. Listo, porque le pongo le pongo una carpita o no, no. Venga, eso Uy, Haceme su PayPal y le pago. No, no, no, el carrito cuánto vale, hermano. Eh. 40k. Hola. Buenas, mija ¿Usted es mecánico? Sí, dígame, que le ayudo. Mm, hacerle algo a esta camionetica Buenas, buena, buena caballero buena. sí que que más linda trabajando Papá Noel cuénteme qué, qué? Oh, que le va a hacer oh Noel. ¿Full tuning? no fullturning ya está ¿Este Papá Noel Papá Noel está por aquí vale. no, colorcito no, sí si bien chimba amarillo y, y qué le costó no. eh, está 450 a 450 hace su tiempo vale vale Listo. Eh, ¿Qué es que le decís? Mire, de mecánico. Ah, póngale esto. Póngale negro metálico con nacarado amarillo. Va a ver cómo queda. Listo, Ahí lo pinto y me dice qué tal. está, pues. Negro metálico, nacarado amarillo. No, no, no, no, nacarado no, no, claro, sí, claro, ah, ah, amarillo no. Sí, sí, sí. Para que vea, para que vea. Un nacarado. No, pero le puso como gris metálico en vez de negro. No, ese es el negro metálico. Pero, pero ¿En negro serio? se ve gris. Ese es el gris Se ve negro. No, ve no gris. Mire, mire a ver si está sucia, está sucia. ese no es ese. Espérame, lo no. limpio, está sucia. Eso también nos pasó ahorita. Ah, cierto, Creo cierto. Que sí, sí, ver, que sí. Teníamos sí, sí, el, sí, sí. el negro y salía eso con gris como café. Se lo, lo, lo marco ahí. Le ah, recorto que yo no, ahí ahí que me Uy, hermano, ¿no? Como que las cosas vocales se me traban Mire a ver ese. No, venga, Tulio, es el negro carbón. Esto no, es una tundra. Es sí, sí, una tundra. Efectivamente, caballero. Sí. Negro, carbón ahí. No, esto yo lo veo gris. Sí, eso sí. Es a ver. Muchísimo gusto. ¿Y por qué ah, no cambian de mecánico? ¡Ah, ya! Ah, ahora sí. Sí, Ay, ahora sí. Sí. No, sí, ahora sí. No cambian el, el Tulio. No, sí. Tú, es el Uf, mecánico. ese Tulio, o sea, que ya, le ya, mete ya, mano a la vaina ahí, che. No, Tulio, Tulio, el grado, hermano. ¿Eh, amigo? Ahora nacaraba, morillo. Me dicen metálico. Sí, es metálico, es metálico. ¿Y esa moto? La más más costeña y el papá italiano. Uy, yo también, yo, yo también no, soy sí costeño, es que también soy sí costeño. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo pa mamá urra, pues? Yeah, yeah, yeah. <risa> no, que la mamá de Tulio es costeña y el papá italiano, el... por eso es Tulio bocinelli. ¿Bocinelli? Ah. Sí, sí aquí, aquí hablando fuera de rol, este... Literalmente es igual eh eso mi mamá, mi mamá mi mamá mi mamá es coach de italiano cómo en serio eh, literal literal sabía. literal alguno sí, está alguno está entra... de los Sánchez de los Sánchez. Sánchez alguno la vete? bueno pues buenas buenas cómo están ustedes ¡Papa Noel, Papa Noel! Papá Noel Papá Noel Oye Papá cómo está de que él, que él si sí tiene un casco por la qué? voz, porque él habla así, papá, no él habla así. No, sí, man, Eh, eh así, ¿Qué Yo más le comentaría. Complejo, si, si, complejo, si usted al padre ese... lo ve con casco, no, no, no le queda terminantemente prohibido saber quién es. que a nosotros hemos hablado. ¿Qué, qué? No escucho muy bien. ¿Eh? Cada no, cada cada vez vez que me me juega, juega, le ma. diga. Dejen de mariquear, mijos, que no les traigo regalos. ¿Cómo? Ah, ¿Qué más le hago? Juan Camilo? No, no, no, que estos van a estar muy cansados. A ver, los regalos amargos. Bueno, mijo. Cambiar las ruedas. Ay. Usted sabe que la pastilla de la juventud, yo me la tomo y mire como si dejo de joven, claro. yo como tres mil años hermano. <risa> le, he crecido, le creo, Ahí le creo. le de me dice cuál le gusta. Ángale, ángale. Pero lo que pasa es que yo te hice a ti, entonces, tú eres una zunga. ¿Cómo? No, no, me refiero a lo que me <risa> dijo <feo. Dale. risa> una, zunga. Ese, e, eso, ¿Una zunga? es Una zunga de Ocaro, debería Y a él. <risa> que, que, Esas que eh, y amarillas, a ver. Y se ojalá. ve ni tío, ojalá. ¿para que se ve ni tío, parece A ojalá, ojalá. ojalá mañana me vuelva la memoria. ¿Cuál me memoria? memoria. Yo tengo una memoria eh, de 16GB de RAM no de a 3200MHz. Eh, se de tiró del bro. techo. Uy, eh, igual, no, eso es eso. si eh, se le vuelve no la memoria, gracias, no se le vuelve el el a Llamaba mucho la atención, Mario. ¿Cómo? se fue que me pegó? Eh, sí. Uf, o sea esas mismas pero que no tengan oh. el carbón ¿Cómo estás diciendo que yo te pegué al propio papá Noel? Fue papá, Noel Fue no, no, no, no, la verdad me gustaría más negro yo creo para que a ver, no. sale, sí, sí. <risa> Ay, mira, ahí está, pica Oh, cómo, llegó el dios Escúchalo. Pero... Así que ahí cambiando los recintos. Bueno, Uy, así está no más lindo, bueno, ¿sí o qué? caballero, qué ¿cómo está usted? Hermanos, sin la don Miller podría venir por acá, muchas gracias. Por aquí, por aquí. El ídolo mío. Lo mío ¿Está más lindo, sí ¿o, o qué? Don Miller podría venir por acá, porfa. Muchas gracias. Sí, bueno, así se ve. eso sí ah, yo sé de, ese yo sitio de full tuning? Con... A ver si no me sí, vendieron sí, la, que no, la que era sin full tuning. Vale, vale, ya te confío. Listo, listo. Bueno, si sí, pagué el full tuning. Lo quitaron, quién sabe qué te Si, sí, si sí, tiene el full tone. Ah, listo pues. Bueno, entonces ¿cuántas salgué la pintadita y las llantas. Listo, ya le confirmo. Débele. Okay, vale. dicho que le había costado 457 Señor Listo, son dieciséis mil Dieciséis mil a pura pintura y los lentes Si, sí, eso cuenta a como un cambio cada uno Ah, listo pues eh, Pago la factura y le pago Listo Tu matrimonio no. Me prefiero a mí, a que novio, Ajá. Yeah. Uh -huh. ¿Sabes cuánto cuesta la pinturita y la llantas de esta tundra? ¿Cuánto? Dieciséis mil. Venga, hermano, de alguno de ustedes es la Sánchez. Eh, de Juan la Camilo. La Sánchez es de un compañero de otros. La retiro uh, ahí si quiere. No, no, no, a ver si la vendía. Ah, bueno, puede preguntarle para ver. Eso pues ya lo hemos un poquito por aquí. te va eh, a caer eso? Está, señor. Listo, amigo. Que esté muy bien. que vuelva. Muchas gracias. Gracias. gracias. Vale. Cierto. Hoy estuvo Catalino, pero ni me no abrió el, el concesionario. vaya a ver qué. <ríe> Uy, este carrito tan lindo, ¿y quién es? Yo se Está vuelto nada... Uf, sí se pudo montar, parce. ¿Y para qué lo fuerzas así de suyo? Es que no me deja. No, está, pero... Uy, ¿qué es eso, parce? Uy, uy, uy, ¿este manqué, Este manqué. Uy, va endemoniado. No, espere, sí que le tomo la... Uy, no, barriar más. No, es policía, porque no le tomo la temperatura aquí mismo, hermano. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí, ha pillado como tomo la temperatura yo, Tulio. Sí, sí, sí. Fuerte, hermano, fuerte. Uy, se me fue. Me decís solicitar el carro como lejos de la cabeza. Terrible. ¿Cómo así, hermano? Hola, buenas, buenas. mi rey. ¿Cómo vamos? Qué, qué, ¿Cómo le va? mano? ¿Usted es mecánico? Obvio, cuénteme Qué lindo vos, hermano, con todo respeto Dame un segundito con Tess no ¿Qué Yo si aquí el mecánico mío en el camellito ¿Qué onda? Onda? Cuénteme Co ¿Cómo? Yo estoy aquí con el, con el amigo Tulio y, Pues no, con Tulio, con Tulio, ¿sí me entiendes? Estoy aquí con Tulio, que el parrero Tulio está acá Claro, Tulio es amigo sí, de todos sí, ¿Cómo a se quedó el a mío? Claro, tengo en Hágale, pues Ah, ¡Ah! Oye, pues se brocha. No puedo creer. Oye, amigo, bueno, Dani, me, llama, eh, me, me, ¿me puedes me decir si este carro está full tuning? Hágale. ¿Sí Ay, Lucho, mijo, que puede que se cueste en el pobre de Danielito. Hay que estará al tanto porque si no hay que darle piso. ¿Cómo? Claro. Ey, qué buen carro mijo. Mano, pues si quieres lo que este man es sí, intenso. <risa> Yo pues mi amor, <risa> ¿Cómo que? no, pues la muer prácticamente Ay, ¿Botica? Ay ¿Cómo Lucho ahorita, ¿Cómo que Lucho? Ahorita, ahorita Lucho. me recoge, no, los los lo <risa> encuentras Ah, sí, parece mucho espere, espere no, que hombre, me ¿Cómo que el mecánico, parece? El mecánico, ¿qué, ¿qué le marisa hacemos? Marisa espérate, hombre me, eh, ¿mecánico? ¿Un disponible un mecánico? Mío. Sí, sí, yo, yo, claro, qué pena más el servicio Elisa, papi, eh, tú no es este Mano, si ¿sí está full tuning. Si, sí, tiene todo menos blindaje. Eh, ¿Buenas? Okay, le podemos cambiar. Hola, Oscar. Ey, ey, ey, ey, a violencia. Uy, pipí, bueno, bueno, ¿y bueno, ese carro qué pipí? Espera, espera, espera tuneo, espera tuneo, cucho. ¿Cómo que espérelo lo tuneo, chavi? carro, por favor, ay, muchas gracias. Me, me, ¿Cómo así, que espérelo lo tuneo? Belleza, para, Ana, cuando uno trabaja responsablemente... ¿Cómo así que trabaja? Traquetea, uh. quiere decir... ¿eh, ey, más? ey, ay, ey, ay, ey, esas palabras. Buenas tardes, Jake. Bueno, bueno, bueno, bueno. la bullita aquí Uy, no va. No está Papá Noel, no está Papá Noel. Bueno, bueno, pero acá está media ciudad. Calma en a... el taller, calma. Muy bien, muy bien, hermanito. Por ay, favor. favor, full tuning. La... Bueno, bueno. <ríe> pues don Jorge, ahí trabajo para mí. Don Jorge, ese es el Don Jorge, don Jorge. Pana, qué caos el que hay aquí. El Ey, por favor, va a media ciudad okay? o qué? ¿Es el carro suyo? Este sí, este amarillo sí. Uy, ¿cómo así, hermano? Yo hasta en cuanto de taxi. Eso, pana, quiero que me lo ponga full tuning. Espérenme, subo con usted. ¿Me puedo subir? Bueno, ah, cambiamos ah, los cosméticos, a ver qué parte de los de cambiare a ¡No, Jorge. ¡Epa, epa! Bueno, alguien que me haga el favor y me le cambie el colorcito a ver color A ver si es posible. Lo, lo, lo, tiene, lo tiene vuelto quería, Listo, listo, ¿y qué le costó? Este carro. Ah, sí. ¿Cómo? que 50 mil dólares? El... Eh, me lo regalaron, entonces es gratis. No, no, no, eh, no, no. no, okay, no, no, ¿Cómo? No, me lo vendió un mecánico y me dijo que la cambiada era gratis. O me toca llamarlo a él. Oiga, me Jay, llamarlo. desde Háme, es él me, él me lo vendió en 270. ¿Cuánto me cobraría por los cosméticos? Eso, Jay. Ya. Ole, pero qué carrazo es este, no, hermano. No, lo tiene, lo tiene vuelto. Ah, ah, no. De que usted, usted... viejitas... No, hermano, ustedes dejaron la empresa de Tats y empezó a progresar, hermano. Vea. Excelente, excelente. Excelente. No haga tengo un perro, puño yo. ¿sí? Véngamelo, hágale. Uy, Leli. Mano, mis gafas. Blindaje. Blindaje. No dijo pues que hágale, no dijo que hágale. Oiga, hermano, ¿le digo algo, Jay? No necesito que me diga nada, mijo, hágale, lejito. Dígame desde allá que lo escucho. Hágale desde allá. No sé qué hacer ya con mi vida, llave. Muera, entonces. ¿Por qué? ¿Qué le pasó, hermano? Mano, estoy buscando trabajo, don Jorge. Yo, yo, o sea, pues, que es que... Uy. Amigo, el... Pues está como complicado la ciudad, el... hermano, la verdad. solo. estético en 10.000, hagámosle eso, mío. Uy, que hermano, yo que creí gastar. que Jay era el único raro en la ciudad, hermano. Uy, llegó un buen cagado. Uy, no, no. Don Jorge le ganaron. ¿Qué? Deme, el el decirle también. que le ganaron. No, Prébelo, es. un color rojito. Un color don Jorge. Rojo, pero este man no sabe otra cosa que rojo. Ah, ¿eh? camioneta podrida 4x4 que, que tiene. Rosado. También le puso rojo. A ver, muéstramelo rojito. A ver, yo veo. Mmm. Mmm, un carro ahorita. Está famoso el color rosado, qué belleza. No, no, mejor uno azul. Venimos, venimos. Y... Próbame lo azul, próbame lo azul. Yo veo. Póngale uno azul. ¿Quién quiere carro Q? Una chimba. ¿De qué color pintamos esta vaina? Mmm, ¿qué pasa? Claro, qué pecado de mal. Basta, maceto, tan hermoso, ¿no? A ver, vamos oh, a ver un azul oscuro. A ver, yo veo ese diseño. Uf, a ver, a ver, ese eso, ese a ver. con ese amarillo es. Está... Ese, ese está poderoso, ¿qué? Ese sí, está. está poderoso. Sí, está, está, está, una, está bueno con ese amarillo. quiere la... comprar un carro Taku? No, yo, cuéntame, lo vendes. ¿Se lo venció? Sí, sí, grande. démelo así. A ver qué más le podemos Oye, cambiar a bonito. esto. mi amigazo. Señor Jay, está muy bonito. Mío, le paguen, mío, lo ven. Venga, hermano, ahora me le coloca el mismo con lo que tiene este carro a la camionetica, por favor. Está muy bonito. Listo, le va a colocar neo. ¡Claro, Por Me presta la camioneta para ir a recoger una nena ahí tantico, hermano, y traerla acá al taller. Quítale el seguro, por favor. que Mano, les voy a traer una nena bonita. Presévela, Bueno, Hágale, hágale. Listo, mi carro, Listo, amigo, el escape. Oscar, traigo el Yo ya tengo el siguiente turno, hermano. Okay. Muestra, a ver, qué, ¿qué es lo que hay? A ver, otro, otro... Ese azulito, el, de, el anterior, ese, ese, que está como azulito los bordes, dámelo. Está bien, bonito. Ay, ay, ay. ¿Qué más le miramos, mío? ¿Cómo está entonces? ¿Cómo está? Ay, ay, Listo, ay, el para... que está adelante. Ah, sí, como está en este momento. A ver, yo veo. Listo. Solo tiene uno. Cambiale. Ah, bueno, entonces déjalo el, el que tiene. Las ah, no, ah, no, ah, no, El tinte de la ventana. Eh, oscurito, es para poder que cuando me meta con la nena y me haga. Un... No va a me Lo más oscuro, eso, polarizado. Miren, el claxon. Vea, vea. Vea. Uno es camión. No, no, o Yo no le pongo bonito, eso. bonito... Uy, claro. está nazi se... <risa> no, para a ver, que ¿Cuál me recomienda usted? ¿Cuál me recomiendo usted? Sí. ¿Qué son esos gustos? Eh, Discúlpeme la pregunta, ¿qué son esos gustos? Tiene buenos gustos en pintura, pero para bueno, nada, Yo, no, yo no no a usted de... no le hago falta el respeto Por ese gusto de esa pelada ¿Y quién le dice algo? ¿Cómo? Ay, hermano ¿O es que eso ya no es por gusto y no natural? Oye, baby, pero esa mierda tiene pito de camión. Déjeme, ya, eh. ¡Eh, los helados o qué? Ese. es esto? Serían 10 mil únicamente. Sí, sí, déjeme ese, déjemele ese. ¡El de los helados! ¡Excelente! yo ¿Qué Sin mente como la chenga. La placa. A ver, yo veo. A ver, mueve, a ver qué hay. No, no. Ahí está, ya no. No, no. No. no. <risa> ninguno. Ya no hay más. No, ya eh, no hay el más. de el de antes. No, no, no. Ese, déjele ese, déjele ese. <risa> que aquí ninguno, quítale ahí, puta flaca eso. Listo, las llantas. A ver. Tremendo, tremendo Aunque es que tiene me gustan, la verdad. ¿Y ya le puso humo o nada? Creo que no tiene. Listo. Creo no malo. quiero malas noticias. No eh, quiero malas noticias. Amarillito, amarillito. ¿Qué pasó? A ver si combina con las llantas. Que no jodas que vendiste la camioneta, hermano. Sí, sí, Nashi, Nashi. Está bien así. Es aquí? que usted que me recomienda, eso anda menos con blindaje, sí, ¿sí ah, o qué anda menos con blindaje, <risa> sí. No, no, no, no, entonces vale no, ya no se le puede, le puede cambiar nada blindo, más por... eh, es no El color secundario, ¿cuál le puso usted? No, no le he cambiado ese, dígame cuál le pongo Míremelo, a ver cuál se le puede, póngame el amarillito a ver yo veo si es el mismo de los rines o qué Póngame el color amarillito yo veo una cosa Uy, a ver, ¿qué le ponemos a ese...? Uy, no, no, no, ese, ese color no combina con el, con el que tiene el azulito. Mm. ¿Será que lo dejo así tal cual como está? Póngamele un rojo, a ver, yo veo. Y si no, un, un rojo, Jorge. a ver, yo veo. Uf. No, un negro. Don Jorge. Sí, no, no, no, no, no, no, vale no, un negro. no, no, hombre. No. Don Jorge, don Jorge. ¿Qué pasó, Pipi? Tiene gasolina, negro, el sea ¿no? ¿Tiene gasolina, nuevo, Ricardo? <risa> <risa> creo que tengo mi camioneta, pero te voy a tener. tener no, Me que no, si quieres. quieres te llora, yo creo que no, Yo creo que Vale, vale, voy voy. <risa> Espera, espera, espera. Espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, Yo le dije, hermano, yo le dije, espera, espera, espera, Uy, uy, buenas, ¿qué le pasa? Buenas, ¿qué le pasa? Caballero, buenas, buenas, caballero. Buenas. Hombre, qué expedición. Eso es una expedición. ¿Eso es una expedición? ¿Eso es una expedición no la tiene ni en el ¿Qué se dice el Bien, bien, caballero. Muy bien. ¿Y usted? Muy bien, muy bien, hermanito. Sí, sí, sí. Excelente, Émosle así, así es, hermano. Eso, no, así es. ¿Cómo? ¿Qué carro tan masculino? Oye, ¿cómo vamos? hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llama? Él se llama un amigo mío. Él es un amigo mío, hermano. Te lo digo francamente, hermano. ¿Y cómo se llama el amigo? ¿Ahí cómo pasa? Listo, Manuel. Manuel se llama Manuel. Listo, amigo. Manuel. Se llama... Manuel. ay, está, ay, ay, ay, ay, qué? ¿Para que me la me La eh, Disculpe, ¿usted con qué derecho quiere vender mi camioneta a 30 lucas, hermano? Bueno, es le llevaron la camioneta y esto no, hoy yo, llave. Cuidado, hermano. Me las llevo no, casi, me las llevo casi, me viola esa camioneta, ahorita. loca, mi hijo, loca. No, no lo, bueno, hágale, si lo va a limpiar, pero ya es bajo voluntad, listo, no, no se preocupe por eso, Uy, Ey, qué Uy, uy, uy, uy, qué es eso. Mano, menos mal lo no fui yo, yo estoy aquí. Oiga, primera vez que no es usted, yo. Oiga, hermano. Sibio, sí, trae 16 personas acá llave. Eso es mera oiga, flota. Ahora sí le parece bonito o no el carro. Ay, maria, Uy, hermano, está mano. una elegancia. Lo caminamos a, a darle un vuelto. Oiga, no, oiga este no tenía, tenía, este no tenía para la ponerle la alerón. De este hermano. No, no, no. Es la camioneta de quién es Rome okay. Entonces, Veo no Este carro como de mágico ¿de quién es? Carro Taku. O Tuku, o Tuku. Ese es un carro Tuku. ¿Cuál es No, hermano, yo no voy a pagar eso. Evo, 27 fotomultas. 27 Como ¿Cómo que no va a pagar? No. De, ¿no? ¿Cómo que ¿Cómo no, hermano? No, error de, músculo, de pues. músculo, error de músculo. Lo que eh. tiene que hacer es lo siguiente: Dele al músculo, flecha para Esa, zapato. ¿Qué pasó? No, no, que me llamó. Francisco, no. 550. 120. No, me las tallaron barritas nada más hermano ah, 100 mil mm. mano me lo va a comprar o no 100 mil este carro 20 mil está en el concesionario no sé hermano 20, si no está 100, en el concesionario se le aumenta mucho el precio de 30 Ante, yo creo le, que, le que esto no le está doy antes. el concesionario 50 se los... mano lo estoy dando ah, en 100 mil y no, sí. no quieren circulando pues circulando circulando pues circulando hermano Circulando, bueno, 100 oh, no, mil. No, no, 100 no. mil, 100 mil, 100 no mil. Claro, el que una me ha no sé si le habrán disparado. The, la moto, la moto del chico que está semi desnudo. debe estar adentro. Sigue pensando. Es que eso regalado es caro, primo. Mata. ¿Qué tal de que con 100.000 miles de carrito. Nah. Es regalado a escala. ¿Cómo van a matar al perro, sí. amigo? Pobre perrito. Ah, eso toca que se lo si No empieza a pichar. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Oh, sí. oh, ¿Qué acá? Oh. ¡Ay, marido, hermano! Pasó? Sí, pasó acá, oh, armario, ¿qué pasó? hermano. Dios mío, bendito. la <risa> puerta, Omar? pajero, ¿Qué para ¿qué manejar! ¿Por qué pasa? ¿Por qué tanto apulante? No apulaches. se cerró. No sé qué qué onda. Esto está una locura con Ah, pero me me llamando Que no me paga la puerta. Uf, uf, mira, mira, aquí no quiero Cómo que quién se la paga, mierda? quién se me la me paga? ¿no? No, bueno. Carajo, conchudo. Oye, esto es qué? esto es qué, hombre. Vamos, vamos. Uy. Vamos, carajo. Ay, oe, cuya. Hey, calma, calma, calma, calma. Corre, corre, que estoy peleando yo, guacho. Vale, vamos Cómo le agarra. Médico, médico, médico una curita por médico. favor te salvé ahí el pescuezo médico. ahí con, con ese de atrás te pegó de atrás el cagón sí, médico. Sí, sí. médico médico ¿Listo? muchas gracias amigo oh qué lindo pichichu, no hey tch. hey aló mijo, aló ¿qué pasa pa? ¿Qué pasa con el perro? Vení, psst. Firulais A Falex, sí mijo Firulais? No, yo no me era gracias diciendo. Andrés Esto va a ser el rato Pero no, no le pegues, pegues amigo un Mano, usted no tiene mi número para que me llame o para que me escriba un mensaje. Sí, deme, deme su número socio, deme. deme su número y yo después Pe le hablo. Eso, hermano, número. hágale, hágale. ¡Ay! Ay, papá. Ay, ay, ay. ¿Qué es esto aquí? Ay, de este carro aquí me corrió eso. Ay, ay. Pajero. Buenas noches, mío, ¿qué le ofrece. Buenas noches, caballero. No, también cambiarle el color a este taxi. Ya como no me están pagando el servicio de taxi, ¿Qué color eh, probemos este con un blanquito a ver qué tal. Listo. Ese no era el ese, es el. ese es el P1 de hace rato. No, el otro lo guardé ya. El otro. Mm, Están. a ver, yo lo analizo. No, no le queda bien, no le queda melo. Dame un segundito, ¿qué hubo? Oye, eh... ay, hermano, sí, es que okay, llegan a. Hey, eso no le puede poner un acarado. ¿Cómo es que es eso? Claro, ¿qué color quiere, que mi hija? A ver, yo veo, un nacarado rojito a ver, yo veo. No, no, primo, a, a, a, a, es que yo en no entiendo prim. cómo, a ver, a ver. cómo azul, así, cómo así, a, ver. a ver. La, yo más azul no con rosadito Azul, azul con rosadito. Mano, hace con rato con ya, mío, todo. me echaron ya. Va, eso, va, eso, va por eso. ejemplo, ese es tan bacana. No, no, no, azul con rojo. Póngale un azul clarito, un azul clarito, un azul clarito brillante. Un azul homosexual este. Epa, epa, y ahora un un rosado más fuerte. ¿Cómo que un rosado mijo? De nacarado, de nacarado. Eléctrico, vea, eléctrico. Ese está bueno. Véalo, ¿cómo lo es? Uh, no, papi, no, no, yo, me o, o sea, si ustedes quieren poner un rosado como color principal, digo, bebé azul, digo, yo le pondría un amatista, amigo, Así por ejemplo. Ese, este. ese, ¡Oh! este ah, es... sí, sí. Ah, sí, sí, Potente, me eso. potente. Papi, sí. este mecánico ah, yo supo sí. cómo era la, la vuelta. Excelente, mijo, excelente. Ese está perfecto. Papi, ese es el color que tiene ahora qué más le puede hacer a eso. Este sí, el color Uy. de me A ver. Listo. Por ejemplo, hermano. El nacara. ¿Qué? ¿El nacara o el color? Ahí claro. que color es una vista diferente. Listo, ruedita. Y menos que el color de la rueda, ah, hermano. Si color, color. Ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Este, o sea, por ejemplo. Qué pues talla? está mejor. Y que, pero cambiamos los rines. A ver, yo veo a, a ver qué otro claro. rincito no, me pueden poner que un uno de alta gameta, un deporte Uy, uy, uy, sí, sí, sí Ese papi, ese mer perfecto Vale, sí sí, sí. quiere macarado no. No, no, no, porque no, Nacarado no. Ah, mire, mire, a, a la rueda se le puede poner color negro, hermano. Se me dice también a cuál vez. cuál le puede a usted como, dale, como dale, ¿me entiende. Yo, yo muy bien. Ah, Excelente. Cada carro queda da no, lo pinto no, bueno, Hombre, este carro. Usted se compró ese carro, mi señor Jay. Hombre, ¿usted qué cree? Hombre, le luce, le luce, ¿para qué? La plata Uy. es para gastarme. Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Lo que es la plata. Hombre, eh, señor, no y, y yo sé, que le hombre. quería comentar como unas cosas a usted, hermano. Algunas alguna, Ahorita... cosas bien buenas. Ahorita me comenta de una. ¡Ay! Llegó este perro sapo con el mismo color, ve. sapo. Uy, perro. Sácalo, <risa> saca. Si sí, sí. sácame de acá. Si yo le dije, si yo le dije sacala que lo pusiera así. Que chimba tan desagradecido. No, a lo bien, no, no, no. Que carro. Yo pago en cambio el color de ese carro allá. Va, epa, epa, no epa. Epa, Déjame el color, de... Venga, pues, deja el colores. A ver, a ver. Dale, es paro duro. Porque es que ponerle el Lamborghini, no? hermano, tiene una oportunidad. Jay, ¿qué, qué, pato, no? hey, que, sí, ¿qué sí, color sí. le pongo? ¿Qué, ¿Qué color no? le pongo este al carro? Ya a a ver, uno, uno a es, de... ah, anteriores. Unos que sean también como azulitos, ¿ok? Medico. Mm, eso. Mm... No, no le terminé de comentar. No, no, no. hermano. ¿Cómo la ves? O estos negros. O así, negritos. Pero mete otro, a ver, yo mete otro. Desagradecida, hermano, desagradecida. Mm. Sí, como un color bien fachito, hermano, post, hermano, Oiga, Jay, usted sí es muy mal, amigo. ¿Qué me hicieron la porquería de carro que la dejé ahí parqueado? Yo le dije ah, que dijo. Lleva... No sé, Uy, qué horrible, porque qué está rosado. ¿Cuál? Homosexual? ¿Cuál, cuál? El carro. Es rosadito más homosexual. Eh, no, el que usted quiera, el que usted quiera. <risa> no, no, no, <risa> no, pero eso no. A ver, a ver, a ver. <risa> Esto está muy feo, ah, está muy feo. Uy, pues sí. Eso Déjele. No, los de atrás. Ah, es que no sé, parce. Le da, le da un color bien fachero, hermano. A ver, dale, pues. Sí, hermano. Mano, es ¿cómo me pintan? Tras de que viene horrible ese carro, hermano, y me van, me van y me lo pintan así. Ya ven... qué, qué bonito No, broma, mano. El rosado tan precioso. Vaya, no, no, no, estoy quedo en 20 Ay. mil, por 20 lucas por el carro atrás. Yo Jay, Jay. ¿sabes qué? Déjémoslo así o qué? Jay, vea, vea. Ah, no se lo sé, compran que más sea. fácil, así que como estaba. ¿Así o okay, qué? Sí, hermano? Sí, a... sí. ¿Qué tal 70, sí, por este carro. carro. Sí, déjele eso, bueno, déjele eso. Vea, 70 ah. le dan, 70, se, 70 le dan. No, 70 sé. mil o vale. 70 pesos. Va, si yo 70 pro mil. Démelo, hermano. hermano. Vamos para afuera. Démelo, así, déjelo.